Buenas noches. El programa sociocultural Siembra de Lectores se complace en presentar la Noche Milenio. La Noche Milenio es una actividad del capítulo de Coclé que se presenta a través del programa sociocultural Siembra de Lectores y les solicito, porque tenemos plataformas múltiples: Facebook, Twitter. YouTube, ReStream y Zoom. Les solicito que se suscriban a mi canal de YouTube y le den click a la campanita. De esa manera, ustedes podrán estar al día de todas las transmisiones en vivo del programa Siembra de Lectores y del capítulo de Cocle que ustedes pertenecen. La autora del mes es Isabel Allende. Yubeli, uno de los miembros del, del Círculo de Lectores Milenio, le, les va a hablar, les va a hacer una semblanza. Escucharemos fragmentos poéticos de Pablo Neruda, comentarios de los libros de Isabel Allende por los miembros del Círculo de Lectores Milenio, lo mismo que comentarios de libros diversos. Con ustedes la coordinadora del programa sociocultural Siembra de Lectores capítulo de Coclé, la poeta Aura Méndez de Canova. Buenas noches amigos de la cultura y de la lectura. Celebramos la Noche Literaria y Poética Millennium con una escritora carismática de gran fuerza literaria, Isabel Allende, una pluma universal. Agradecimiento a nuestra fundadora y escritora, Rosmeri Tapia, por toda la logística cibernética y su apoyo permanente en 15 años continuos con su capítulo de Agua Dulce Lectores Milenio. Nuestra autora del mes, Isabel Allende, invitamos a la escritora, poeta Yubeli Arandia para el perfil. Para mí es un placer, eh, como siempre. Eh, Compartir con ustedes las noches milenio y, sobre todo, un honor poder hablar de Isabel Allende, una de mis escritoras favoritas. Una vida cargada de muchas experiencias que ella plasma en, todos, en casi todas sus obras. Isabel Angélica Allende Lona nace en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942. Es una escritora chilena de nacionalidad estadounidense. Desde el 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país en el 2010. Autora de superventas, la venta total de sus libros alcanza 72 millones de ejemplares y su obra ha sido traducida a 42, idi 42 idiomas. Es considerada como la escritora viva más leída del mundo de la lengua española. Trabajó en la Organización de la Nación Unida para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en Santiago de Chile. Pasó larga temporada en Europa, residiendo especialmente en Bruselas y Suiza. A principios de los años 70 del siglo pasado, en la dramaturgia, su obra de teatro, El Embajador. La balada del medio pelo y Yo soy la, trans, eh, la tránsito, Soto y Los Siete Espejos. Allende permaneció en Venezuela durante 13 años y publicó La casa de los espíritus. Esta primera novela suya y la más conocida nació de una carta que había comenzado a escribirle a su abuelo que estaba a punto de morirse. Esta obra fue adaptada al cine y fueron vendidas más de 51 millones y la obra fue traducida en más de 27 idiomas. La segunda novela, bueno. En 1990 fue distinguida con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral por el presidente Patricio Aylwin. A los 28 años de edad su hija Paula muere, y ella escribe la novela titulada Paula en su honor. Muchas de sus novelas han sido, eh, ha sido distinguidas en la Academia de Arte y Letras de Estados Unidos, y su lema es, dejen volar su imaginación y escriban lo necesario. En mayo de 2007 se le hizo entrega al doctor del, del doctor honoris, doctorado honoris causa por la Universidad de Trento, Italia. En septiembre de 2010 fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Chile por la excelencia y aporte de su obra a la literatura, la que ha concitado atención en Chile y en el extranjero. Y también ha sido reconocida por múltiples distinciones y ha revalorizado el papel del escritor. Isabel Allende se convirtió eh, en la cuarta mujer en recibir este galardón antecedida por Gabriela Mistral. Recibió también el premio Hans Christian Andersen de Literatura por sus cualidades como narradora mágica y su talento para hechizar al público, sucediendo a otra mujer, la británica J.K. Rowling, que ganó la primera edición de este galardón, que desde 2010 se entrega en Odense, ciudad natal del famoso escritor danés. El plan, en el plan literario ella confiesa que cuando comienza a escribir genera un, un lugar, una época y los personajes y la historia se van dando por sí solos. Es decir, no tiene un plan inicial con todas las acciones. Varios de sus libros han nacido de carta o reflexiones personales, ejemplo de estos son La Casa de los Espíritus y Paula. Cuenta con una nutrida novelesca o colección de obras que han dado el crédito de autora con muchos fans o seguidores en el mundo. Gracias. Gracias. Seguimos con una influyente autora, Isabel Allende. Eh, invitamos a, a la licenciada y analista cultural Olga Tapia para que nos comente sobre Isabel Allende y su obra. Yo quiero agradecerles la gentileza al Grupo Millennium por la invitación, ya que nosotros estamos en la coordinación de Siembra de Lectores de Azuero, pero también queremos agradecer a la escritora Rosemary Tapia, que permite que la plataforma de todo su trabajo literario esté ahora mismo seguido por 298.200 personas, que lo comprende en el grupo leer Leemos a Isabel Allende gente que está en Argentina gente que está en Chile gente que está en Colombia gente que está en el Perú eh, todas esas personas se han aglutinado eh, en diferentes horarios porque los horarios son diferentes para poder dar, darle la continuación a este trabajo de un tributo que se le está rindiendo a la escritora eh, de más ventas en el mundo, lo que es Isabel Allende. Eh, en lo que a mí concierne, eh, me llama la atención mucha parte de su literatura, pero la literatura de Isabel Allende es un tono eh, fantasmagórico, a veces ficción, pero siempre toma referencias históricas de sus libros. Por ejemplo, eh, yo terminé de leer el último libro de ella, que es este eh, pétalo el pétalo de mar que hace eh, mucha relevancia a los escritos de Pablo Neruda y es muy interesante porque hace alusión a la guerra de los mil días eh, perdón la guerra civil en España y cuando se dio el éxodo de todas esas personas que fueron trasladadas de campos de concentración de Francia hacia España, y luego Pablo Neruda consigue a través del cuerpo diplomático, sin poner un centavo, sino con acopio de recursos, reformar un viejo barco para transportar más de 2.000 personas hacia América, especialmente a Chile. Por allí nosotros vemos la travesía que se menciona en el libro, el canal de Panamá, porque esas personas pasaron desde Europa hacia Valparaíso. Cuando se llega a Valparaíso, ellos son recibidos con ovaciones tan tremendas que ellos quedan sinceramente, wow, ¿qué es lo que pasa aquí? Chile abrió las puertas, pero... Lamentablemente, para ellos, y como dice la escritora Isabel Allende, el problema del arraigo, salen huyendo de Europa por una guerra que los convierte en un exilio y cuando llegan a Chile se encuentran con el golpe militar dado por Augusto Pinochet en el año de 1970. Con esa situación, estas personas tienen que volver a retomar sus vidas y tienen que salir nuevamente de Chile, porque el Palacio de la Moneda no, fue no. tomado por Para los sí. militares. Este, es una novela muy interesante. La propia autora le denomina que es una producción de, de más bien varonil, porque hay confrontaciones, conflictos, guerras exilio, eh, muchas cosas que se dan encontradas, aparte de que hace una similitud y comparaciones con emociones del amor de jóvenes y amores adultos. Pero hay que señalar que Isabel Allende se constituye en el estandarte de la revolución femenina y ella tiene su propia fundación para recoger a las personas exiliadas y ella menciona en esa obra definitivamente algo muy importante. Dice, si todos los funcionarios de Relaciones Exteriores miraran uno por uno las personas que viven con esos desarraigos, con esas cosas que traen de otros países, no serían tan crueles, porque ella dice que sin, sin lugar a dudas el problema que vive la gente, que tiene que dejar su país por guerra, por cuestiones de climáticas, toda esa situación le convierte en un ser especial. Ella misma destaca que nace en Lima, tiene que irse a Chile, después su padre es nombrado diplomático, luego después vino el exilio, tuvo que irse a Venezuela, y allí posteriormente, pues, ha estado viajando por el mundo, siempre eh, con aquella situación buscando el ser de ella, porque dice que son personas que no tienen su patria, porque andan de un lado a otro. Es un llamado muy interesante en ese pétalo del mar, que ella señala que inicialmente eh, esto, allí el, el poeta Pablo Neruda, dice que debiese llamarse Pétalo de Mar, Vino y Nieve. Pero dice que la editorial fue la que le puso el nombre Pétalo de Mar. Así que yo recomiendo realmente para que ustedes vean lo, la odisea que viven la gente los refugiados, la gente que tiene que salir de sus patrias, la gente que tiene que dejar familia, Dejar sus bienes, sus posesiones, por huir de guerras y conflictos. Es una historia muy interesante y yo agradezco la gentileza del Grupo Milenio por la invitación y sobre todo la invitación y lo que me permite hacer esta noche Rosmeri Tapia en este, esta velada cultural que debe repetirse muy a menudo. Excelente, y te felicito, Rosemary, y te felicito también a la poetisa Aura Aurora Méndez de Canova. Gracias. Gracias, un honor contar con la catedrática Olga Tapia, analista internacional y seguidora de Isabel Allende. Eh, también Olga es la coordinadora de Siembra de lectores de COFRE. Un honor. Continuamos con, la, con Isabel Allende, Raiza, la escritora Raiza Calderón. Adelante, hola Raiza. Eh, saludos hola, la señora Rosmerita, saludos ahorita. Bueno, esta noche yo les he traído eh, buscando cuando necesitaba literatura negra. No sabía que Isabel Allende había escrito una novela negra. Y conseguí este libro llamado... El juego de Ripper. Bien, el juego de Ripper, como les dije, es una novela negra donde funciona a la escritora y para ella fue todo un reto. Eh, cuenta que su cómplice fue su esposo y bueno, la novela trata de una astróloga famosa vaticina que habrá en San Francisco una, una oleada de asesinatos y que él detective Bob Martin va a recibir ayuda de un grupo de jóvenes internautas. Estos son los jóvenes que se dedican a jugar un juego de rol llamado Reaper, donde se encuentra su hija Amanda, una adolescente de 16 años, escrita por Isabel Allende como una chica muy inteligente y una lectora voraz. Amanda intenta alertar a su padre de lo que han eh, ellos podido avanzar en el grupo, eh, lo, sus compañeros y ella, apoyados por su abuelo. Y el detective pues hace oídos sordos hasta que la madre de Amanda, eh, indiana, muy querida en el barrio, una persona muy carismática, desaparece. Entonces es cuando el padre le presta atención. Y les voy a leer brevemente la sinopsis. Dice, las estrellas siempre dicen la verdad. Mi madre todavía está viva, pero la matarán el viernes santo a medianoche. Le advirtió Amanda Martín al inspector jefe y este no lo puso en duda, porque la chica había dado pruebas de saber más que él y todos sus colegas del departamento de homicidios. La mujer estaba cautiva en algún punto de los 18.000 kilómetros cuadrados de la Bahía de San Francisco. Tenían pocas horas para encontrarla con vida y él no sabía por dónde empezar a buscarla. Eh, yo recomiendo la novela, la verdad yo me divertí bastante, no soy pues, especialista en el género, eh, ha recibido críticas eh, tanto constructivas como pues fuertes porque la escritora este no es eh, su género pero eh, la verdad está entretenida y yo la recomiendo y bueno pues próximamente la escritora el 2 de, de agosto estará de cumpleaños así es que es una de mis favoritas muchas gracias por la invitación esta noche para hablar de tan eh, prestigiosa dama de la literatura latinoamericana Gracias, y Continuamos con Sonia Grego. La artista Sonia nos va a comentar El plan infinito de Isabel Allende. Le voy a comentar El plan infinito, un libro, una novela que ella escribió en 1991. Esta quinta novela de Allende es la primera que transcurre en los Estados Unidos. Inicia en los años 40 del siglo pasado con la historia de un hombre Gregory Reeves, que vive su adolescencia en la realidad hispánica de California. La acción se desarrolla en un arco de tiempo que desde la bomba sobre Hiroshima hasta los años 90, a través de los acontecimientos del siglo XX, con la protesta de los 60, la lucha feminista, la guerra del Vietnam, en fin... Se trata de la saga de una familia, protagonista, Gregory Rives, tocando temas como marginación y racismo, la misma integración racial con los contrastes entre las clases sociales, el matismo hispano, el mismo concepto de familia que va evolucionando en el tiempo con la búsqueda sin fin del amor total. Todas las experiencias llevan al protagonista, Gregor, a desarrollar, a desarrollar su propio plan infinito del título, eh, persiguiendo la formación de su identidad y el encuentro con su alma. El plan infinito era aquel que su padre, el predicador Charles Reeves, difundía con sus sermones en los pueblos de América del Sur, viajando junto a su familia a bordo de un camión achatarrado, nombrado el plan infinito. Lo que me ha gustado mucho es que la novela está narrada en tercera persona, alternando capítulos con Gregory hablando en primera persona, pasando así de un enfoque general y objetivo al enfoque personal del protagonista. Este recurso narrativo aligera la lectura, siempre cautivada por un, por un estilo, estilo fresco, sugestivo e irónico. Es una novela realista, excelentes los capítulos dedicados a la guerra del Vietnam, con toques esotéricos en la figura de Olga y referencias a la espiritualidad de influencia oriental de la madre. Es una habilidad de Allende presentar los personajes secundarios, definiéndolos acercadamente y dándoles un rol casi protagónico, demostrando que nada sucede sin razón. Cada persona que se nos acerca deja una huella en nuestra alma y que finalmente contribuye a formar los seres que somos. Este es mi comentario. Gracias. Excelente, gracias. Continuamos. Eh, con el doctor Gabriel Herrera, la Casa de los Espíritus, y la doctora Lilia Córdoba, eh, Paula. Adelante. Bien, buenas noches a todos, un placer como siempre estar reunido con ustedes en, en, en, esta, en compartir un poquito de, de, de, de, de las experiencias la, la, que hemos tenido en los libros. ¿no? A mí me toca, bueno, quiero hablarles de, de, de unos libros que, que he leído de Isabel Allende, que fue de hecho su primera novela, La, la Casa de los Espíritus, para mí, una también de las obras favoritas, eh, la conocí, esta novela la conocí en 90, 92, 93, y prácticamente la conocí porque vi primero la película de esta, de esta novela, que a pesar de que es una adaptación, pues me pareció que fue una adaptación para que dice el director para poder acortarlo al argumento muy interesante, porque esta novela es... es tiene esa misma característica y que te recuerda un poco lo, lo, lo de Cien Años de Soledad. Realiza un mágico y una trama de una saga. En esta novela Isabel Allende nos trae una historia súper amplia. Nos habla de, de, de dos, básicamente dos familias. La principal familia que es la, la familia de los, de los Trueba, en donde eh, el, el patriarca de esta familia, que es eh, Esteban Trueba, es el que, uno de los principales narradores de la obra. Y que nos lleva desde esta primera generación, cuando este hombre se casa con una... Un personaje, otro personaje importante que se llama Clara del Valle, que, que es un personaje básicamente como el más místico dentro de la, de la novela, es una chica muy especial con poderes eh, telequinéticos, también poderes como de medium, y muy, espirit y muy espiritista y con poderes de premonición. Entonces nos lleva como desde ese matrimonio toda la familia va pasando a través de la, de, la, de la mano de la historia de Chile, de la familia. Entonces vamos viendo esta, esta, esta, esta, esta familia cómo va evolucionando sus hijos, hasta que llega a una cuarta generación, y todas las vicisitudes que han pasado, las experiencias, el, el amor, el, el desencuentro, la, el, los diferentes caminos que lleva la familia. Pero creo que lo que más me gusta de, de la novela es la manera esa en que ella mezcla la parte está irreal, todo lo que es lo fantástico y lo mágico, con elementos muy eh, históricos dentro de lo que fue el marco de desarrollo de, de, de la parte colonial de, de Chile hasta los años 1970. Inclusive, un, hace un poquito de referencia a lo que fue el, el derrocamiento de, de Salvador Allende, que de hecho es familia de ella, uno del presidente de, de, de, de Chile. Y como ella inserta todas esas, esas, esas partes de, como hemos visto todos que han hablado de las obras, ella siempre basa de cierta forma todas sus novelas, incluso esta que es fantástica, por decirlo de alguna forma, tiene también algunos elementos que son reconocibles dentro de su propia realidad. ¿no? Es una novela que yo recomiendo mucho porque, como les dije, es como 100 como, como años de soledad. Hay que con un cuaderno en la mano y apuntar bien los nombres del principio, porque si no te la vas a pasar regresando en, en, a lo largo de toda la novela para acordarte quiénes fueron los primeros. Pero te, te, te muestra esa, ese desarrollo desde que, por ejemplo, el, el personaje de Clara es pequeña y, y, y nace y empieza a tener sus primeras premoniciones y los encuentros con algunos personajes de su familia, hasta cuando ella muere y, te, y, la, y la novela termina entonces cuando su hija experimenta entonces lo que es la vida adulta y todas las vicisitudes de un mundo cambiante, una sociedad eh, en, en disputa porque los izquierdistas querían eh, dominar el, el, go, el gobierno chileno en su momento y te transporta de una forma que es supremamente mágica. Me sorprende realmente que... Que, que es la primera novela de, de, de, un, de un autor, porque la verdad es que para mí es una de las obras más completas de ella, pero igual de, de, determina un poco lo que va a ser la línea de, de sus obras, e incluso lo que han leído también el retrato en Cefia Verán, que dentro de, la, de esa novela menciona algunos personajes también que hay en, en La Casa de los Espíritus. Eh, al final, creo que La Casa de los Espíritus eh, es, centra eso, una saga una, de, de una familia a través de la historia de, de Chile, en, mezclándola con aspectos históricos, pero con un toque mágico, muy espiritual, hermosamente escrito, que vale la pena ver. Y de paso, si tienen chance de verme la, la película, con muy buen reparto, eh, no es exactamente la novela, tiene muchas licencias de, de director para poder hacer la novela, pero también es eh, una joya la cinematografía que vale la pena verla, y, inspirada pues, en una de las obras de esta escritura, que como todo el mundo ha dicho, es ahorita mismo la escritura latinoamericana con más ventas en. en a nivel mundial, y no es por el gusto realmente leer esta primera obra que ella escribió, nos da un parámetro de cómo va a ser todo lo que, que se irá haciendo en su carrera. Y eh, bueno, esa es mi participación con La Casa Espíritus, eh, de Espíritus, una eh, de mis obras favoritas que estaba revisando para poder acordar todos los elementos de la novela, quedé con ganas de volver a leer nada así que creo que voy a, a recordarle la, la lectura de esta novela. Bueno, gracias a todos y, y disfrutemos la noche. Sí, gracias. Se me quedaba La Hija de la Fortuna y cerramos ahora con la doctora Lilia Paula. Eh, bueno, La Hija de la Fortuna, eh, con un marco histórico bien definido, una obra de gran, gran valorización. Eh, nos habla de la época de California, la época del oro. Recrea todo California en la fiebre del oro. Por otro lado, Valparaíso, Chile. La obra destaca a Elisa, una joven chilena de casta social culta, refinada. Ella conoce a su vecindario, un joven, Joaquín, humilde, con ideales que marcaron su escala de valores de modo abrupto. Surge en ello Joaquín eliza un flechazo amoroso, fugaz, que hace un giro total en la vida de Elisa. Ella va, va detrás de su amante, rumbo a California, convulsionado por el oro un viaje traumático. En ese barco conoce a un médico oriental de acupuntura que le marca el destino final. Vemos una California efervescente donde arriban personajes de todo el mundo en busca del de oro, la avaricia. Allá la convulsión de, de las caravanas, la gente... Eh, diversa, las prostitutas, bandoleros, bohemios, aventureros, en fin, todo lo existencial humano. Bien retratado en la pluma de Isabel Allende, como suele hacerlo ella. Elisa llega a California a resolver su confusión amorosa y a descubrir finalmente quién era su amante. Elisa se libera de todo lo confuso y da un grito a su vida, un giro, un giro total a su vida al final de la obra. En esta obra vemos una temática muy diversa, variedad de espíritu, los ideales, el realismo eh, versus idealismo, vemos la vida hogareña, la mujer, eh, polifacética, en el arte, en lo culinario, en la costura, en lo intelectual, la vida aventurera, las clases sociales. Bueno, una obra rica y con honda valorización de la pluma Isabel Allí. Adelante. La doctora Lilia Córdoba. Buenas noches. Agradeciendo siempre estas reuniones gestionadas por nuestra fundadora Rosemary Tapia y nuestra querida Aura Méndez de Canova sobre una escritora latinoamericana, como ya varios han mencionado, una de las preferidas del, del género. Resulta que yo voy a hablar sobre Paula. Paula llegó a mí... Gracias a que mi amiga ahorita me regaló este libro y cuando yo lo vi, yo dije ahorita, pero este libro se ve como una barcaza, una mujer, ese libro se ve tétrico y ella me dice solamente, me dice escuetamente, es sobre la muerte de la hija de Isabel Allende. Cuando yo la vi, lo pensé, ya que yo me había leído otros libros de Isabel Allende y Isabel Allende es entusiasta, es, femen es feminista, es una mujer con una pluma fantástica, que creo que todos coincidimos en eso, sin embargo, empezó la pandemia y yo decidí, bueno, llegó el momento de Paula, pero qué resulta, yo había leído libros más contemporáneos de Isabel Allende, y cuando empecé a leer a Paula, me pasó justo lo que acaba de mencionar Gabriel, hay muchos personajes de la Casa de los Espíritus, y no saben qué, me tuve que leer la Casa de los Espíritus para poder entender Paula, y Paula efectivamente sí se trata de la muerte de la hija de Isabela allí Paula, una joven de 28 años, psicóloga, Crecida después de los 15 años en Venezuela. Una mujer muy caritativa. Siempre en sus entrevistas Isabel menciona que cuando le preguntaban a Paula, ¿qué podemos hacer? Ella siempre decía, ¿qué es lo más generoso que puedas hacer en esta ocasión? Se dedicaba a cuidar a personas en riesgo social, lo hizo en España y luego eh, se dedicó a eso hasta el último de sus días. Paula cae en coma el 6 de diciembre de 1991 producto de una rara enfermedad llamada porfiria. Por la porfiria y por un error médico, como nos menciona la escritora durante el texto del libro, Paula queda en un coma irreversible. Sin embargo, en la temática del libro, la escritora nos va develando su sentimiento de madre, va develando ese sentir tan íntimo, y lo que me gusta, entre otras cosas del libro, es que a diferencia de todos los demás libros, este libro es un libro que ella no nos escribe a nosotros como, como lectores. Este libro ella se lo está narrando directamente a Paula, ya que en su, en su sentimiento de madre ella tenía la esperanza de que Paula despertara del coma. Y su suposición era que cuando despertara del largo coma, iba a necesitar recordar todas las historias familiares. Por supuesto, es infaltable la meme, que es Clarita, clarividente, la abuela de Isabel Allende, a quien vale mencionar, Isabel le lleva su nombre, ya que su abuela, Isabel Barros, pues es la protagonista de la Casa de los Espíritus, como mencionó Gabriel. Sin embargo, a medida que voy leyendo el libro, voy encontrando una Isabel Allende matizada porque no, no estaba solamente hablando de ese dolor, de ese desgarramiento de madre, sino que entrelazaba anécdotas de vida, entre unas, por ejemplo, recuerdo cuando describe su menstruación cuando vivió en, Bol en Bolivia, describe su primer beso cuando estaba un internado en el Líbano, describe cuando fue que bailó, describe los libros que leía a, a escondidas, ya que en la época, en los años... 50. era prohibido para las niñas chiquitas leer por ejemplo las mil y una noches y ella describe todos los libros que ella leía a escondidas y más allá de sus aventuras vuelve y las entrelaza con el sentimiento de pérdida y poco a poco se va entregando pues a, a, la, a la situación de que su hija definitivamente no va a despertar y este libro es una carta este libro ella lo empezó a escribir más bien las cartas, cuando su hija estaba viva, a diferencia de lo que pasó en la Casa de los Espíritus, ella termina de escribir todo y se da cuenta que es una larga carta, pero acá ella empieza a escribir sus cartas, porque ella tenía la costumbre de que como su madre y su padrastro, siendo diplomáticos, vivieron en muchas partes del mundo, llega al punto que a los 17 años ella se regresa a Chile, y no puede coincidir con ellos en todos los países, así que se crea esa vieja costumbre, de escribirse una carta casi diaria con su madre. En alguna de sus entrevistas ella menciona que fueron 180 cartas con quien ella compartió con su madre, y su madre cuando muere Paula se las devuelve. Esas 180 cartas, sumado con algunos manuscritos que ella pudo escribir en sus estancias prolongadas en el hospital al pie de su hija, nos entrega entonces este maravilloso libro que definitivamente a pesar de que igualmente tiene muchas críticas porque hay críticas positivas y críticas pues que no son tan favorecedoras, sobre todo porque hay un sector que considera cómo lucrar de la muerte de un hijo, sin embargo a diferencia de esos puntos de vista, a mí me parece que Isabel Allende trató de hacer un canto a los espíritus, como vemos que es la tónica en sus libros, un canto a la vida, y que para ella Paula no ha muerto, porque al final ella dice, adiós Paula, mujer, bienvenida, Paula, espíritu. No quiero dejar el ambiente un poco entristecido, porque definitivamente hablar de la muerte de un hijo nunca puede ser un motivo de alegría, sin embargo quiero compartir una anécdota que para mí es, es muy jocosa, como mencionó Sonia en la, en la biografía, en el perfil, Isabel Allende en efecto trabajó para la FAO en las, de las Naciones Unidas en Chile. Ella solo tenía 17 años cuando eso. No era mecanógrafa, pero ella dijo que sabía. Lo hacía tan mal, pero al ser hija de diplomáticos pues la dejaron allí en el puesto. Lo hacía tan mal que tuvo que aprender y dice que a un mes ya ella estaba experta. Solamente durante ese tiempo le permitían hacer el café. Luego le dicen, pero Isabel, usted sabe hablar inglés. Y sí, yo estuve en liceos ingleses, en el Líbano, en Marruecos, y al hablar muy bien inglés, le permitieron entonces a Isabel Allende traducir novelas rosas del inglés al español. En esas novelas, imaginemos novelas a principios de los 60. Las mujeres eran buenas, sumisas, y ella, con algo de, de, de su exageración y su sarcasmo típico, dice que eran vírgenes, aunque fueran viudas. Y los hombres eran fuertes, adinerados y viriles, aunque tuvieran 100 años. Entonces, cuando ella iba adelantando cada lectura, se aburría de ver que esas mujeres no tenían ningún brillo, como se diría en buen chileno. ¿Y qué hacía nuestra querida Isabel? Las empezaba a empoderar. En la redacción les otorgaba sexualidad, dinero, les otorgaba poder, personalidad. Y jocosamente ella dice que a una de esas protagonistas hasta el final de la novela la convirtió en una vendedora de armas en el Congo. Por supuesto que no duró mucho en ese trabajo. Por supuesto que no. Cuando yo supe eso, a través de leer Paula, que les recomiendo leerlas porque lo que les estoy contando no es nada a, a partir de toda la riqueza literaria que pueden obtener del libro. Cada entrevista que vi de Isabel Allende me pregunté, cuando ella le traduce en sus libros? ¿Cómo se sentirás? Y generalmente le preguntan, la escritora viva latinoamericana más vendida, 70 millones de copias, 35 idiomas, ¿cómo te sientes? Dice, no pienso en eso. Claro que no piensa en eso porque seguramente ella tiene muy presente lo que puede ocurrir con las traducciones. Va a depender de la interpretación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con la sección poética de Pablo Neruda, de la misma semilla de Isabel Allende, Chile. Gente muy culta. Así que tenemos los fragmentos poéticos de Pablo Neruda, eh, María Teresa Montejo, Berli de León, Miriam de León, eh, Carmen, la profesora Carmen Vergara. Iniciamos con la doctora María Teresa Montejo. Sección... Buenas noches, buenas noches, eh, Isiselaurita, Tapia, muchas gracias por permitirnos compartir este tiempo. Yo voy a leer de Pablo Nuruda, me gustas cuando callas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Cuando todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llenas del alma mía, mariposa del sueño. Te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como un coche callado y costelada. Tu silencio es estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Distante y dolorosa como si estuvieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no seas cierto. Pablo Neruda. Gracias. Por esa a Berli? Muy buenas noches a todos. Siguiendo con los poemas de Pablo Neruda. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio en esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces como una moneda se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esta tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué genes? ¿Diciendo qué palabras? ¿Por qué se vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo, y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre, te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. Gracias. Muchas gracias. gracias. gracias. gracias Mir Buenas noches a todos. Cordiales saludos a Ana y a todas las compañeras del Grupo Milenio. Voy a seguir con los poemas de Nerida. En su llama mortal, la luz te envuelve, absorbe la álida doliente, aquí, aquí situada contra las viejas hélices del crepúsculo, en torno a ti da vuelta, muda y amiga, solo en lo solitario de esta hora de muerte llena de las vidas del fuego, pura heredera del día destruido. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro. De la noche, las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma. Y a lo exterior regresan las cosas que en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta. Oh, grandiosa y fecunda y magnética esclava, círculo que en negro y dorado sucede, que rigida, trata y logra una creación tan viva que se cubre en sus flores y llena este tristón. Pablo Nebeluda. Gracias. Continuamos con Carmen Vergara, Carlos Miquilato, Sonia Grego y Cristóbal Canova. Es profesora Carmen y Cristóbal Canova. noches a todos. Muchos saludos. Continuando con los poemas de Pablo Neruda, le leeremos el poema número 16. En mi cielo al crepúsculo eres como una nube y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma deshonrosa los pies. El agrio vino mío es más dulce en tus labios. Oh, cegadora de mi canción de atardecer. ¿Cómo te sienten, mía, mis sueños solitarios? Eres mía, eres mía. Voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. Gracias. manía Grego. Los soneto de amor. Este. La luz de, que de tus pies sube a tu cabellera. La turgencia que envuelve tu forma delicada. No es de nácar marino, nunca de plata fría. Eres de pan de pan amado por el fuego. La harina levantó su granero contigo y creció incrementada por la edad venturosa. Cuando los cereales duplicaron tu pecho, mi amor era el carbón trabajando en la tierra. Oh pan tu frente, pan tus piernas, pan tu boca, pan que devoro y nace con luz cada mañana. Mi amada, ah, no, de las de la... panaderías. una lección de sangre te dio el fuego, de la harina aprendiste a ser sagrada, y el pan, el idioma y el aroma. Hablo Neruda, soneto número 13. Gracias. Muy buenas noches, es un placer compartir con el grupo Milenium. Eh, saludos muy especiales para la poetisa, la escritora, Rosa María Tapia y la organizadora, por supuesto, Aura de Canova. Eh, me ha, tengo el placer de leer el poema Aquí te amo, poema número 18, de gran autor Pablo Neruda. Pablo Neruda es uno de mis escritores favoritos. Dice así, Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas ángeles. Son más tristes sus muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. Me el tío con los lentos crepúsculos, pero la noche llena y comienza a cantar. La luna hace girar su rodaje de sueño. Me miran con tus ojos las estrellas más grandes. Y cómo te amo. Los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre. Muchas gracias. Gracias, Carmen. No, entonces terminamos con Chile. Isabel Allende y Miruna. Y continuamos la tercera sección. Son comentarios de libros diversos. Escritora Rosemary Tapia, poeta Edwin Méndez, ingeniero Herbín Fernández, poeta Juan Aguilar, escritora y poeta Blanca Montenegro. Adelante. Rosemary Tapia, escritora panameña. Buenas noches. Este mes comentaré... La novela que presentaré en la Feria Internacional del Libro, una vez más, virtual. El 19 de agosto a las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados. Ya les mandaré los enlaces pertinentes. El título, La burbuja invisible. Esta novela fue escrita en el 2017. Premonición, no tengan dudas. El que ha leído Caminos y Encuentros lo sabe. Les comparto una breve reseña. A menudo las condiciones de vida, la vida actual nos hace vivir dentro de burbujas. El trabajo, las redes sociales, los, los estudios, la relación familiar, el mundo globalizado con sus constantes retos. Todos estos factores, solos o conjugados, tensa nuestra mente y surgen alrededor burbujas virtuales capaces de atraparnos con la misma efectividad que una red metálica. Esta novela elabora historias con múltiples facetas, todas ellas vinculadas a las burbujas, materiales, emocionales, colectivas, personales, que dejamos crecer en nuestro entorno. En nuestro hogar, sociedad, tales burbujas a la vez tienen un denominador común. Se expanden a medida que las fortalecemos con los desaciertos cometidos, hasta que explotan con terribles consecuencias. Descubra esta y otra circunstancia a lo largo del desarrollo de la burbuja invisible en mi novela y comience a identificar. ¿Cuántas burbujas está dejando crecer a su alrededor? ¿O cuántas están a punto de explotar? Gracias. Quiero que mi Fernández. Buenas noches a todos. Pues en, en, en pro de sensibilizar hacia los temas ambientales, pues me he dado la tarea de leer el libro La Venganza de la Tierra de James Lomelo. Eh, una pequeña biografía. James Ebrahim Lovelock, nacimiento del 26 de junio del 1919 en Ledgeworth, Inglaterra. Educación, doctor en filosofía, Universidad de Manchester, Escuela del Hombre de Higiene y Medicina Tropical, Universidad de Londres, Escuela Médica de Harvard, Arias, que fue doctor, meteoro, meteorólogo, ambientólogo, ecólogo, miembro de la de la Royal Society, distinciones com eh, comentado de la Orden del Imperio Británico y Premio Ambiental Volvo 1996 y el Premio Planeta Azul del 97. Eh, pues esta obra se basa en la teoría de Gaia. Gaia es de en la mitología griega, significa que la madre del planeta Tierra es la naturaleza. Esta teoría eh, ...toma a la tierra como un organismo viviente que se autorregula con diversos componentes físicos, químicos, geológicos, humanos... ...que interactúan entre sí y que los humanos eh, estamos cada vez más infringiendo en un daño mayor. El crecimiento demográfico, la degradación de la tierra, el agotamiento de los recursos, la acumulación de desechos los cambios climáticos, alusorios a la tecnología y la destrucción de la biodiversidad en todas sus formas son una amenaza para el bienestar humano. Compara a Gaia como un ser humano en forma y no brinda no brinda cuatro posibilidades: destrucción de los organismos invasores, infección crónica, destrucción del huésped y una simbiosis. Es la ayuda mutua del hombre tierra y viceversa que nos está dando. La tierra es como un paciente enfermo, tiene fiebre y esto debe ser nuestra debe ser nuestra eh, mayor preocupación. Probablemente este sea el comienzo de algo peor. Nuestra vida y de nuestros descendientes dependen de mantener sano a este paciente. Casi. Un tercio de nosotros moriría de cáncer, fundamentalmente porque todos respiramos aire que está lleno de, eh, eh, ma, eh, del más peligroso cancerígeno, pues que es el oxígeno. Si no nos eh, concentramos en el peligro real, que es el calentamiento global, eh, pueda que muramos mucho antes, como los 30 mil infortunados, que murieron en Europa durante la ola de calor del verano del 2003. Gracias, Kirby. Eh, poetas uh, Wimende y Guaguila Saludos a todos. Un gusto de nuevo compartir con ustedes. Bueno, hoy les traigo un libro que estuve leyendo este mes que se llama Sendas de Ocu de Bachel. Es una traducción de Octavio Paz y el diplomático japonés Hayashisha Hichin. Un libro cargado de un viaje poético y espiritual, mejor dicho, una peregrinación espiritual. Un viaje con paisajes extraños, fenómenos maravillosos, peripecias extraordinarias, leyendas imposibles, recuerdos de gestos fantásticos, toponímicos tremendos, ruinas numéricas, gente singular. Costumbres que hoy se llamarían surrealistas. Es un desafío entender para nosotros como occidentales la mística y la estética de Oriente, sobre todo de este gran maestro de Taika, ya que cada traducción que se hace pierde una parte de la belleza. Más allá de la traducción, también se requiere una gran sensibilidad poética por parte del lector para poder disfrutar de la profundidad que estas pocas palabras que en un gran significado nos ofrecen. Para comprender la poesía de Basho, no hace falta aceptar los cuatro principios básicos generales del budismo, ni el, los, ni el específico del Zen, pero siempre es bueno conocerlo. No es retratar el mejor paisaje, ni todos sus momentos. Basho decía que solo debe revelarse el 70 u 80% del objeto, y si solo revela el 50 o 60%, será inmortal. El objeto es lo que existe, lo que puede verse o imaginarse, pero también lo que se desearía existiese. Me gustaría compartirles tres de los hay, que más me gustaron de este libro. El primero, Noche Marina. La voz del pato es vagamente blanca. El segundo, Se va la primavera. Lloran las aves. Son lágrimas los ojos de los peces. Y el tercero, como la almeja, en dos valvos, me parto de ti con el otoño. Y ya para finalizar, el haiku, igualmente Pache lo como es lo que ocurre aquí y ahora. Gracias. Gracias, eh, Escritor, poeta, Juan Aguilar, Buenas noches. Adelante. A todos y a todas, eh, gracias por esta oportunidad nuevamente. En esta ocasión, el libro que vengo a relatar es Flor de Naranjo 2, que saldría ya a principio del otro año, un compendio que trata de un bagaje de poemas diversos relativos a Panamá, pero que salieron en diversas revistas publicadas en Europa. Uno de ellos, que había hasta un poco olvidado, era una reminiscencia de una obra de arte, de una casona del casco viejo. Y se titula así, Casa de remo. Esta morada es mi delta, sus puertas mis amarres, sus ventanas cortas, rosas y llaves que llevo dentro de mí. En ella he llegado a mariscar entre casas de verde paraíso, reduciendo mi inquietud a su vital y elevado abrazo y cuando no le logro amar surge de ella misma la voz con que se clava esclusas marineras de espalda al mar le invado con caricias mientras su techo de mar está lleno de gentes me lleva a sus rincones pequeños y gloriosos me agita solo para lograr que descalce la prudencia y mesura de otras casas me invita a jugar en ella, grabando orquídeas con capas victoriosas, casi revolucionarias, de sus gestas contra vientos que acicalan, voraces miradas. Casa latente en noviembre, con el alto fuego en vilo, cargado de tibios besos, oh tú, mi casera brisa terral. Tu tormenta vigila en sueños, donde si yo muero, es solo para que tú, mi casa de remo, vivas proveniente y embelesada al enlace de estrellas tricolor. Ese poema dedicado a Panamá, realmente al releerlo de nuevo ahora este año, eh, lo vi bastante eh, bueno para lo que es Panamá y reflexionar sobre lo que nos ha pasado porque aunque hablan de colonialismo y poscolonialismo, el colectivo de población humana sigue inmersa en un atascadero. No avanzamos socialmente. Y justamente es esa reflexión lo que me llevó hace casi una década a hacer ese poema. Muchas gracias. Gracias, Juan. Eh, el cierre con esta escritora y fundadora Rosmerta Pié, de ¿no, lectora. Agradecerles a todos la presencia, la participación destacada, Aura Méndez de Canova, nuestra poeta, por la organización, porque no es fácil organizar un evento de esta magnitud todos los meses, sin fallar, solo descansamos en diciembre. Quiero felicitarlos a todos y decirles que hasta el próximo mes que estaremos aquí. Como siempre, un fuerte abrazo.